Chulada. ¿Qué hay pequeños players? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues nada, ha tocado el gran momento. No esperábamos un trailer de Kingdom Hearts 3 en este momento, la verdad. No, no con muchos nervios. Y nos vamos a morir. Sí, Bastante O hecho. sea, estábamos en la calle así como. Sí, nos, nos hemos enterado justo en la calle, a ella le he enseñado la foto que ha aparecido el señor Giro con sobrada de espalda y ha pegado un grito en mitad de la calle. Así sido como tenemos que irnos a grabar ya. Ya, ya estamos. <risas> Aquí estamos, así que vamos a darle in situ al vídeo a ver qué tal está, aunque al fin y al cabo luego será en el Tokyo Game Show, el, cuando se estrenará el trailer en plan más largo y más chachis. Pero vamos a vivir, va igualmente. Sí. <risas> así que venga, le damos al play. Wow. Comprueba que te bien, <risas> Mira, es que no puedo. Ay, qué más jabones ¡Wow! No. la nueva llave! Ah, no, no, no. No. No, ¡No ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Mi novio! Mi novia. Qué bonito es el mundo. Qué bonito es el mundo. El hijo puta. ¡Qué bonito es el animal! ¡Mira mi novio! También. Que pasada, un infarto. Mira, tío, no, wow, wow, que chulo. Que pedazos de barra, tío. Mira, no vamos a morir, pero no pasa nada. Yeah. La canción me está matando un Es un dolor, sí. Las naves, Uri. ¡Uri! Oh, plan... ¡Wow! ¡Ah! Me dice, me dice las naves. ¡Qué chulada! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Ya está. ¿Nada Es pequeñito. Necesito Mira. recomponerme. De el la ajedrez. Caña. Ha salido el ajedrez? Ajedrez. ajedrez. Sora cogiendo la llave como en el primer tráiler de 2013. Vale, vale. Eh, eh, hay que ver el vídeo con más detalle. ¡Sí! ¡Wow! Ha sido todo como muy rápido. Estoy temblando. No, yo no ha, sido muy muy bon ha, sido ha sido muy bonito. Muy Tengo bonito. el corazón a mí. Dios. O sea, Dios. No nos queremos imaginar cuando se estrene en el TG. ¿El de 3 minutos por lo menos? Y mm. estoy Uy, a voy nada voy de llorar, te lo juro. Cuando he visto a Vanita, otra ¿Ve? vez. que no sé? ¿Se me revuelve algo? Ya, yeah. vamos a bajar. A ver, a ver. Bueno pues la videoreacción se queda en este poquito, ya esperamos al, a dentro de dos semanas creo que era cuando se estrenaba el siguiente y que estaremos otra vez dando gritos en plan nenazas como en fin, somos aquí tres nenas, tal y como se llama la lista de reproducción gritos y lágrimas, y lágrimas. así que lagrimearemos mucho y gritaremos mucho más todavía, así que nada espero que os haya gustado el vídeo